Vivimos en una sociedad cada vez más compleja, llena de etiquetas para simplificarla y como consecuencia de ello afloran las minorías discriminadas que luchan por su respeto e inclusión. Por ejemplo, las personas asexuales. Hemos invitado a una estudiante de sociología para que nos explique los factores que entran en juego en la sexualidad y con más incisión en los asexuales. La sexualidad eh, tiene varias acepciones. Una de ellas es la acepción biológica, que se refiere básicamente a los órganos sexuales. Eh, pero luego la podemos definir como los comportamientos y acciones que tienen que ver con, con el placer sexual o como la manera en la que organizamos nuestro, nuestras relaciones con la gente el factor más importante que, que influye en la, en la sexualidad es la atracción el tipo de atracción que sentimos hacia la gente y esta atracción puede ser de varios tipos eh, por ejemplo puede ser estética o puede ser intelectual, o puede ser eh, romántica o sexual, que es la más conocida, o puede ser eh, sensorial también. Esto es algo que la gente no suele saber, pero la atracción sexual simplemente se refiere al, al deseo de, de tener un contacto sexual con otra persona. Hay muchos más motivos, aparte de la atracción sexual, para querer tener sexo con una persona, que puede ser conectar de otra forma con tu pareja o por curiosidad. Sí, porque quieres experimentar con esa pareja, porque quieres tener hijos, hay muchos más motivos. Lo, las personas que son asexuales, eh, lo único que tienen es que sienten eh, atracción sexual muy raramente, rara vez. Eh, no la sienten para nada o, o la sienten con una intensidad baja. Una persona no necesita sentir atracción sexual hacia otra para, para apreciar su apariencia, como sería la atracción estética. O para enamorarse tampoco necesita sentir atracción sexual. Y enamorarse es básicamente sentir atracción romántica. Con estos conceptos previos explicados, nos hemos puesto en contacto con la presidenta de la asociación ACES y con la administradora de la plataforma Avenes, puntos de contacto de los asexuales de España. Antes de ACES estaba Aven. Es una comunidad virtual donde todos hemos llegado ahí preguntándonos realmente qué éramos. Eh, a, a raíz de ahí surge el Grupo de Madrid, un grupo de gente y tal que nos reunimos, que nos conocemos, que empieza a ser un grupillo de amigos y tal. Nos hemos dado cuenta de que nos tenemos que poner en serio, que hay gente pasándolo mal realmente, que no está perdida y decidimos crear una asociación real y física. Se busca eh, educar y difundir información sobre la asexualidad, que otras personas pues, puedan conocer esta, esta orientación sexual. Y que sirva como punto de encuentro para usuarios en la virtualidad, a través de un foro, de un chat. Lo primero que, pasa, que nos pasa un poco en general es que vemos que no, no cuadramos dentro de la dinámica general de, del ocio, que hay sobre todo, bueno, yo no sé en otros países, pero en España es que encima es supermercado, lo de salir de fiesta ligada, lo de ir a una discoteca y que todos tus amigos se líen con unos, con otros, con tal, y tú quédate con un plan. No es que. No, no, o sea, no es que no me guste o tal, es que no sale, no me sale, no me apetece, no entiendo... O sea, no hay nadie que me atraiga en ese sentido como para hacerlo, no tengo esa iniciativa, ni esa intención, ni nada. Yo desde la adolescencia me empezaba a dar cuenta de que no comprendía del todo a mis compañeras de clase. No sabía esa sexualidad, pero se me daba cuenta pues que eh, no me interesan las conversaciones sobre chicos eh, y no me identificaba con ella Pensé que era cuestión de la adolescencia, de que a ellas pues, les había eh, la edad del pavo, les salía algo con más intensidad y a mí no, y que era una cuestión de madurez. Eh, ya en la universidad, eh, esta, esta situación, pues vi que se mantenía, es decir, que la gente iba creciendo, madurando, pero que esa diferencia seguía existiendo. Yo no comprendía a mis compañeras de, de clase y se supone, o bueno, yo hasta el momento me consideraba como heterosexual. Entonces pues, te das cuenta de que no, las cosas no funcionan igual que con los demás. Nosotros pasamos por plantearnos todas las orientaciones hasta llegar a lo que somos. Homosexual no, no, no lo consideraba, pues por, por descarte de probabilidades de ser heterosexual. Entonces ya con el tipo veía que heterosexual tampoco me encajaba de todo, me empezó a hacer preguntas. Y buscando respuestas sería acabar dando con la sexualidad. A nivel personal te crea una pregunta hacia ti misma de no me conozco o no sé, esto no va conmigo o soy diferente por qué. Y luego también a nivel de grupo sí que hay una presión, existe esa presión social. ¿sabes? Porque a mí si me acercaba, se te acerca un chico o quien sea y quiere ligar contigo y vale, pues no. Y todas tus amigas, pues en plan, que haces un pesado y un baboso y tal, pues normal que pase de... Pero a un chico que se le acerque una chica que diga, ¿no? Todos los amigos en plan, pero tío, pero qué te pasa, pero tú qué sabes, ¿qué problema tienes? O, o maricón o no sé qué. En mi casa saben todos, saben mis padres, mis hermanos, todos mis grupos de amigos. Se lo he dicho a mis padres, porque creo que estoy muy vinculada a Avenes. Eh, por ejemplo, se hacen encuentros nacionales. Por lo menos dos veces al año, un fin, un fin de semana, desaparezco. La primera vez, no sé, entonces, me voy un fin de semana con gente de internet no se quedaron obviamente muy tranquilos, entonces ya para las siguientes me dije esto no puede, no puedo seguir así mintiendo, dejando, diciéndome medias verdades, tengo que explicarles con qué gente me veo y por qué. Y bueno, a ver, hay gente, o sea, siempre ha salido, que ha salido el tema no me ha importado decirlo, pero también es muy violento llegar y decir, oye, un momento, que yo sea sexual, ¿sabes? Entonces sacar el tema así pues no, no lo he hecho, es que sí que hay otra gente que sí que ha tenido más problemas, por pues lo típico de que dices que no y la gente no se lo cree y es otra vez otra vez. Y esos problemas no, no los he tenido. A ver, yo creo que es difícil llegar a la conclusión de que eres algo que supuestamente para nadie existe. O sea, yo me sentía diferente y podía haber seguido toda la vida diciéndome siento diferente y no busco nada más. Eh, no sé, yo conozco gente más mayor de la edad de mis padres Llevan toda su vida solteros o solteras, y es como solterones, tal, parece que están en ese estado porque no han encontrado a la persona que tenían que encontrar, pero quién sabe si no la han necesitado en ningún momento. El desconocimiento es una de las causas para que haya un índice tan bajo desde mi punto de vista. A día de hoy, principalmente, la información sobre la sexualidad se encuentra en Internet, en plataformas sexuales, en sus derivados, Facebook... Eh, en, la, en la sociedad en sí, medios de comunicación, televisión, no se encuentran tantas referencias a la sexualidad, por lo tanto, a no ser que busques sobre ello, te hagas preguntas, a día de hoy es difícil encontrarte la palabra asexualidad por casualidad. Lo que ocurre es que la gente eh, no sabe que a su alrededor hay personas asexuales porque los, ellos mismos tampoco saben que son asexuales, que esta identidad existe. Entonces, el hecho de que en la televisión tampoco se represente es un reflejo mismo de la sociedad. Es muy complicado eh, que, si no te haces ver, la gente te tome en serio. Y yo creo que si, si conociéramos el término mucha más gente diría uy, pues mira, a lo mejor, en cierto modo, me identifico. De manera natural, debería de ser lo suyo, que la gente siente esa atracción, yo qué sé. Entonces, por eso también entiendo que seamos una minoría. No, no aspiro a que seamos una mayoría nunca. Pero bueno, sí que haya esa diversidad. y ese, ese, O sea, que deje de existir el problema de plantearnos de cuántos somos o cuántos no somos. Eh, yo, violentamente, no me he visto nunca forzada a tener relaciones. O sea, a nivel de algo físico violento, o no. Pero a nivel de presión psicológica, a ver, yo conozco mucha gente que sí. Y que de por sí, pues eso, llegaron a perder la virginidad en, en ese sentido, de esa manera, de una manera por verse forzada, y no solamente dentro del espectro asexual o sea muchos amigos míos y amigas mías era como es lo que toca, es lo que toca y es lo que toca y lo que café. Y hay muchas personas que saben que son asexuales desde que son jóvenes, de que no han tenido el tiempo físico para haber perdido la virginidad y que se sienten obligados porque es lo que hace todo el mundo y porque socializamos en una, en una sociedad en la que el sexo es muy importante. El problema de una asexual es que lo va a sufrir con 20, con 21, con 28 y con todo y que tienes pareja llega un momento que parece que es como él lo que toca y pues ahí va. El objetivo de esto, pues que la sociedad se dé cuenta de que el sexo no es tan central y tan importante y que no tiene que girar todo en torno a ello. Las relaciones abiertas podrían ser una solución. Claro, el hecho de decir, pues yo te quiero mucho y tal, pero estoy abierta a que completes esa parte de tu vida con otra persona. Sería una solución y de hecho yo conozco casos. No creo que que exista un problema. Todo depende de, efectivamente, de si, si una persona siente que es capaz de llevar una relación eh, poliamorosa o no, o si es solo una relación eh, abierta al sexo con otras personas sin compromiso o no, etc. Eso sería una solución y también pues, la comprensión. Yo creo que la educación es la solución. Dar a conocer más sobre la sexualidad de forma completa, eh, sin perjuicios... Eh... Eh, difundiendo testimonios y dando una visión realista y cercana de, de la sexualidad. Ojalá algún día podamos dar una charla decente en un instituto, estemos preparados. O sea, ojalá. Desde luego, queda mucho por hacer y con nosotros siempre van a tener un altavoz a su disposición.